Magnum almendras, helado sabor vainilla cubierto con chocolate de alta calidad hecho en México con almendras crujientes. Eleva la experiencia de placer con la nueva imagen de Magnum. Nivea Men Black and White con su fórmula 5 en 1 te protege por 48 horas de sudor y de las manchas para una protección duradera. Prueba el nuevo Nivea Men Black and White Ultimate Impact. Nivea Men empieza contigo. Pero ¡cuánta elegancia! Están listos al elevador. Ahora sí ya estamos, puedes apretar el botón... ¿Dónde ¿no? vais ¡A las estrellas! Hoy es que nos esperan increíbles invitados, nuevos juegos espectaculares y hasta una orquesta en vivo. ¡Ay, ¡Qué triunfazo! Perdón, no me Me caigo de risa. Cara disfuncional. Inicia este domingo 9 de la noche. Ahora con las estrellas. ¿Te has dado cuenta? Llevamos toda una vida ahí, escondiditos en tu alacena. Hemos estado a tu lado cuando se te antoja comer rico. Y hasta cuando no quieres cocinar. Cuando te propones algo y cuando lo logras. Somos Atún Dolores. Y al igual que a ti nos apasiona lo bueno de la vida. Atún Dolores. Siempre a tu lado. Esta noche voy a cenar pizza, pasta, tacos y sushi. ¿Cómo? ¿Vienen tus cuatro hijos? Deja de mimarlos, tío.